Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios Irema Curto kennels Tenerife, España. Bueno, hoy quiero referirme a un tema eh, importantísimo para el perro de presa canario y su evolución a través del tiempo, que ya van siendo muchos años, desde mediados de los 70 hasta nuestras fechas. Bien, en muchas ocasiones, o sea, a lo largo de los años, de muchos años, yo he venido denunciando eh, que muchos de los perros que se crían y se venden como perros de presa canarios no son tales. Cuando yo me he referido a esos perros que se han estado criando, incluso en Canarias, eh, la península ibérica, y en Europa y en América, del norte al sur, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, Argentina, Chile, en todos los países ha estado ocurriendo eso. En unos más y en otros menos. Los pseudo presas canarios. Eh, he procurado a lo largo de esos años, en esas denuncias, porque eso para mí ha sido una denuncia, yo lo he hecho como... Eh, denuncia eh, del fraude y, pero no me he referido generalmente a los, criader, a los criadores ni a los criaderos ni a las personas salvo alguna excepción bien, todo en esta vida tiene un origen todo tiene un origen por ejemplo, si el perro de presa canario mejor dicho si los perros llegan a Canarias desde España eh, en el 1404, los primeros caballos, los primeros perros eh, y otros animales que nos especifican los documentos, y ya yo eh, me he referido a ellos en más de una ocasión, bien, eso es el origen de los perros en las Islas Canarias, de los caballos en las Islas Canarias. Eh, pero nos vamos a centrar solo y exclusivamente en los perros bien, ese es el origen luego yo, por consiguiente, ahora yo me voy a referir a, a otro origen mucho más cercano en el tiempo, en nuestra vida eh, y yo he dicho, eh, bueno y escrito hace muchos años de que Manuel Sanz Timón me llamó en cierta ocasión para comunicarme que si podía venir o para decirme si yo recibiría a Rudolf Severin alemán y me dijo que estaba en su casa allí con él que hablaba muy bien español que si yo lo recibiría para en fin introducirlo en el mundo de los perros en Canarias, y yo le dije que sí, que no había ningún problema. Eso hace poquito, he hecho un vídeo sobre ese particular, pero eh, lo he mencionado en artículos que aparecerán, en alguno de ellos, que aparecerán en la próxima edición de mi libro El perro de presa canario: su verdadero origen, segunda edición. ¿eh? Corregido y ampliado. Eh, entonces en el último vídeo que yo me he referido a Manuel Sanz Timón y a Rudolf Severin me parece que he cambiado las fechas, o sea, eh, yo no recordaba el otro día si era Manuel Sanz Timón el que vino antes, mejor dicho, cómo conocí yo a Manuel Sanz Timón? pues haciendo memoria eh, he llegado a la conclusión que Manuel Sanz Timón eh, cuando me llamó por teléfono fue después de haber estado él aquí conmigo, que es cuando fuimos de Tenerife a Gran Canaria al Parque Doramas a ver los perros que allí se presentaban. Y yo comento, relato, que en el avión me dijo que ya lo tenía claro, que los perros eh, de presa canarios eh, eran... ...descendientes de los alanos, que eran los alanos, y yo le dije que no, que era otra cosa, que los alanos no tenían nada que ver, o los perros de presa canario que nosotros estábamos criando no tenían nada que ver con los alanos. Bien, entonces, eh, me parece que fue, que yo conocí a San Simón porque me llamaría, me imagino yo, nos encontramos aquí en Tenerife y fuimos los dos juntos en avión a Gran Canaria, y allí fue donde estuvimos mirando los perros y, y nada, allí había cuatro chuchos tipo presa, cruces de dogo alemán, había uno cruzado de boxer y poquito más, o sea, no había prácticamente nada, siete, ocho perros, pero aquello no tenía ningún, no era raza ni era nada. Bien, después de eso es cuando me parece a mí que me llamó Manuel San Simón desde Madrid. Eh, para si yo podía recibir a Rudolf Severin, y yo le dije que sí. Vino Rudolf Severin con otras personas. Eh, yo no sé si en ese viaje venía ya joven, un joven, eh, Paul Meyer, el que cría con, el, eh, con el, el afijo o criadero de la arena en Alemania. Eh, venía una joven también que hacía de figurante, eh, hacía las veces de figurante y otro señor, me parece, venían unos tres o cuatro personas, cuatro podrían ser, no lo puedo precisar. No sé. Bien, entonces eh, Rudolf Severin vino con esas personas y yo lo puse en comunicación con gente de aquí de Tenerife y con gente de Gran Canaria. Aquí de Tenerife estuvo con la gente del club. Eh, del perro de presa canario, estos días he estado yo ayer o antes de ayer viendo un vídeo en la zona de la Laguna, San Cristóbal de la Laguna, en una pequeña avenida que tiene palmeras que se llama El Camino Largo y allí está Rudolf Severin, eh, que yo no estaba presente porque yo en aquellas épocas no tenía relación con la gente del club. Ellos iban por su lado y yo iba por el mío. Ellos como club, y yo como independiente, en mis labores de cría y selección y adiestramiento de perros bien entonces ahí estaban probando perros que esa forma de enfocar el tema con respecto al perro de presa canario es eh, se debe a, Man, a Rudolf Severin ellos ya venían con una idea he ido atando cabos últimamente en estos días ellos ya Rudolf Severin traía una idea y era venir a ver qué es lo que había de perros de presa y probarlos con qué finalidad pues con el fin de comprar aquello que les gustara eh, desde el punto de vista de la raza que en aquella época estaba la cosa todavía en ciernes y de su funcionalidad desde el punto de vista de temperamental entonces por eso estaba la figurante que se puede ver en ese vídeo eh, en el camino largo, que se puede ver porque lo vamos a poner, eh, eh, estará el en enlace en la, en la descripción y, y más. Bueno, pues eso, luego se fueron a Gran Canaria, y yo les dije con quién podían comunicarse en Gran Canaria, me parece que les, de, les di el número de teléfono de Clemente Reyes Santana para que les abriera las puertas allí, para que les, los recibiera en Gran Canaria. Y así se hizo, y allí también estuvieron probando perros. Eso fue en los primeros tiempos. Pero en Gran Canaria, cuando vino Rudolf Severin, había más perros que cuando vino Manuel Simón que me parece que fue antes. Había más perros. Igual me equivoco... Pero me parece que fue así, ¿no? Bien, ese es el origen. Por eso digo, todo tiene un origen de lo que iré a partir de ahora relatando. Entonces, eh, eso mismo que hicieron aquí, lo hicieron en Madrid las mismas personas. En lo de Juan Carlos Asensio, de Atlas Asio lo miro para acá porque es que estoy mirándolo para no, para no desviarme del tema ¿no? eh, de Juan Carlos Asensio, Atlas Asio vale. hay un vídeo que también lo pondremos para que lo puedan ver para los que no lo hayan visto pero que está en las redes hoy en día todo está en las redes nosotros, yo los localizo en, en Youtube Bien, pues allí en lo de Carlos, Juan Carlos Asensio hicieron lo propio, o sea, allí estuvieron probando perros y ahí podrán ver ustedes, los que no lo hayan visto ya, eh, el tipo de perros que tenían y el tipo de instalaciones que tenía eh, Asensio allí. Bien, Entonces, ahí podrán apreciar de que aquellos perros no eran presas canarios, eran cruces que hacían eh, de mastín napolitano con vaya usted a ver qué cosas. Eh, y ahí probaban los perros eh, pero claro, todo esto, la finalidad de Rudolf Sebrin y los que le acompañaban era comprar perros para llevárselos para Alemania y empezar a criar ellos y seleccionar con sus criterios pero ellos no se planteaban que el concepto que yo he venido desarrollando desde el principio el perro de presa canario como una raza autóctona de las Islas Canarias ellos no venían con esa finalidad ellos utilizaron en la denominación eh, el perro de presa canario desde que se publicó en la prensa y posteriormente, porque esto fue posteriormente cuando ellos vinieron, eh, la denominación ya definitiva de la raza, que no existía, sino como si de una raza se tratara, pero que se estaba haciendo, por supuesto, eran, eran los principios, ¿eh? el origen de la raza. Bien, entonces... En viajes posteriores, Rudolf Sebrin, en algún viaje posterior que no contactó conmigo, no se comunicó conmigo, pues compraron incluso, yo recuerdo que compraron una perra, según se me comentó, en Gran Canaria, porque yo iba con mucha frecuencia a Gran Canaria, por, la, por cuestión de los perros de presa. Aparte que a mí me vinculaba bastante Gran Canaria desde el aspecto afectivo, porque yo viví allí seis años y allí nacieron dos de mis hijos mayores, ¿eh? Una hija y un hijo. Bien, entonces, eh, ellos compraron una perra en mil pesetas y se la llevaron a Alemania. No sé, en distintas fechas ellos compraron perros. Y posteriormente, Paul Meyer, que es a lo que voy, Paul Meyer de la arena, del criadero de la arena de Alemania, eh, pues a lo largo de los años ha venido en distintas ocasiones a Tenerife y Gran Canaria a probar perros, están los vídeos en internet, se pueden ver, porque él mismo los ha puesto, ¿eh? de la arena de Paul Meyer. Bien, entonces, cuando veía un perro del tipo que fuera, pero tipo presa, eh, tuvieran los cruces que tuvieran, en su mente no estaba el concepto de raza, simplemente que utilizaron hasta hoy en día el Asensio, y otros que iré mencionando, el, la denominación de origen perro de presa canario, para ellos poder eh, vender esos perros con la denominación que aquí se les dio. Entonces, eh, y que ha perdurado hasta ahora y seguirá. Entonces, Paul Meyer ha venido a lo largo de los años, Tenerife y Gran Canaria, buscando perros. Y se ha llevado más de uno hacia Alemania, ¿no? A lo largo del tiempo. De esos perros, pues, algunos de mis orígenes, o sea, de los perros míos, pero no comprados en mi criadero. Eh, ya lo he dicho, de aquí de Roberto, eh, que tenía perros de los míos, porque yo se los había regalado a Ezequiel, un amigo mío. Eh, yo me iba a ir a la península, luego me, me eché para atrás y seguí aquí, y, pero yo no quité todos los perros de mi criadero. Yo a Ismael, a Zequiel, perdón, le regalé, no sé, siete u ocho, eh, casi todo hembras, hubo algún macho. Bueno, al final el último que le regalé fue Caso de Capa Negra, que fue a parar a Gran Canaria y que ahí dejó su gran descendencia. En Gran Canaria, previas inseminaciones, ya lo he dicho. Bien, entonces, eh, Paul Meyer, después, porque como yo no le vendía perros, compró, como ya he dicho en otro vídeo, eh, a John Yang de Londres, que me había comprado a mí cuatro hembras, que yo ya he dicho, que yo le dije, si quieres criar con perros míos, esas perras primero las tienes que radiografiar. Radiografió las cuatro perras eh, una tenía displasia, no sé en qué grado, y las otras tres me las mandó. A mí me da la impresión de que en aquellas fechas ya pinchaban para producir el celo eh, las perras, porque me las trajo las tres en, en, en, en, al mismo tiempo, las tres juntas en celo, lo cual quiere decir que las, las provocaron el celo. Entonces aquí se cubrieron esas perras, se las llevó eh, cubiertas a, a Londres, allí parieron las perras, y él siguió, John Yan, muy buen amigo nuestro, desde mi punto de vista muy buena persona, se comportó siempre muy correctamente eh, y como criador en, en, en, en Inglaterra también. Él a los perros, él trabajaba con los perros porque tenía algo de, de eh, no sé, de trabajaba con los perros de presa como segurita o algo de eso, ¿no? Eh, en alguna empresa que él había fundado, no sé qué. Y entonces, de esos perros, eh, Paul Meyer se llevó para Alemania. Pero es que, que eso podría considerarse perros de presa canarios, tanto los de John yan como los perros de aquí que se llevó de Roberto. Me parece que el criadero se llamaba Tauco, eh, de Roberto, en Candelaria, que este señor ya no se dedica a eso, sino, como ya he dicho, se dedica a las cabras de leche y esa es su explotación y, se, y está dedicado solo y exclusivamente a eso, me parece. Bien. Entonces, pero se llevó Paul Meyer de lo de Asensio, se llevó eh, como perro y los, y los criaba todo, o lo mezclaba todo y eh, luego los vendía adiestraba porque él se dedica al adiestramiento, por lo visto es un hombre muy competente en el adiestramiento, él tiene su concepción del perro de presa, del perro de presa que él cría, pero que no tiene nada que ver o muy poco que ver con el perro de presa canario y desde el punto de vista del estándar, está fuera del estándar totalmente. Bien. Pero aparte de eso, pues metió lo de Asensio, que no eran presas canarios, y metió de más gente, bien. Eh, pero para poderlos vender perro de presa canario ¿de quién más eh, se, se ha suministrado Paul Meyer a lo largo de los años? pues de, de Iron Bull que según tengo, yo no conozco la gente de Iron Bull lo he oído mencionar pero nunca me interesé por ello porque estaban en mi criadero en mi temas y ya se han terminado eh, de Iron Bull que venía era de la escuela de Asensio lo mismo que aquí en Zulú que están criando y que conste que quiero dejar constancia, mejor dicho, de que yo no tengo nada en contra ni de Rudolf Sebrin, ni de Paul Meyer ni de los señores de Iron Bull o señor de Iron Bull que no sé quién es ni de, ni de Antonio Antonio Machín de King Zulú no tengo ningún tipo de, de animadversión ni nada. Yo estoy haciendo el análisis de una realidad que nos afecta a todos y le afecta especialmente al perro, de, a todos como criadores de presa canario ¿eh? y al perro de presa canario como raza. Bien, entonces yo iré desgranando el tema y lo iré todo... Eh, llevándolo de forma hilvanada para que se me comprenda lo que yo planteo entonces eh, Paul Meyer, criadero de la arena de Alemania y yo lo que digo es que esos perros que tiene de varios sitios porque él compró, ha comprado de Kinzulú ha comprado, que también es de la escuela, de, de se derivan, estos se derivan no de Manuel curto aunque ellos me hayan seguido la trayectoria de una u otra manera, ¿no? Y que aunque hayan leído el libro ni nada, pero eso no tiene nada que ver con respecto a de, el origen de sus perros y su forma de enfocar... ¿eh? de utilizar el nombre de perro de presa canario cuando no son tales cuando yo decía los pseudo presas canarios me refería a eso no los mencionaba yo solamente de hace poco tiempo para acá he mencionado a Paul Meyer pero es que yo tampoco estaba pendiente de qué es lo que criaba y lo que no criaba de eso me he enterado de hace poco para acá y yo no sabía lo que criaba Iron Bull si sí me había llegado y yo tenía conciencia o sea, yo era consciente de que aquellos no eran presas canarios, eran perros de tipo presa que sacaban ahí en Madrid. Y lo mismo puedo decir de Zulut, pero yo no me preocupaba de eso. Yo hablaba, denunciaba, sin mencionarlos, de que esos eran pseudo presas canarios, que no eran presas canarios. Lo mismo que otros eh, criadores de Estados Unidos y de otros sitios últimamente he estado siguiendo yo de hace poquito para acá, de, de Brasil, bueno, de Rumanía eh, y de otros países de ahí de la Europa Oriental, que esos, no se, aunque tuvieran algo de perro de presa canaria, pero que no se podían considerar perros de presa canaria. Porque no, ni sus orígenes, ni, ni la forma de, de entender el estándar, si es que se guiaban por el estándar, son Cosas diferentes. Ahora eso sí, perros de tipo presa. Por ejemplo, un perro negro de Rumanía, que estaba hasta en la sopa, grande, con unos belfos caídos, ¿eh? con mucha, eh, no sé, presentando al perro, ladrando, enseñando los dientes en las fotografías. Eso no era un perro de presa canario. Ese, ese perro me parece que ya... Que ya que ya murió hace tiempo, y eso, bueno, se hizo famosísimo y compraban hijos de ese perro y perro de presa canario, porque ese criador, como tantos otros, los presentaba como perros de presa canarios, y siempre perros de presa canarios. Y yo no digo que ese señor, que no sé ni cómo se llama, ni el criadero ni él, sé que este señor de ese criadero se puso en comunicación con nosotros para comprarnos perros, personalmente e indirectamente me consta, pero nosotros nunca le quisimos vender lo mismo que a otras personas si sabíamos quiénes eran y cuál era su forma de enfocar el presa nosotros no les vendíamos ¿vale? bien pues eh, yo digo que Paul Meyer que yo no le voy a dirigir ni le voy a decir cómo tiene que criar no, no es de lo que estoy hablando y yo de lo que estoy hablando y le sugiero, espero que vea este vídeo eh, o que se lo traduzcan si no entiende el español, que él haría muy bien porque por eso no va a dejar de vender sus perros, porque él ya tiene su nombre, tiene sus perros, tiene su forma de los sus perros y su enfoque eh, peculiar, el suyo, personal. Pues yo le recomiendo que promocione sus perros de cara a la venta y tal igual no como perros de presa canarios porque eso no es correcto venderlos como perros de presa canario es mentirle a los compradores mentirles en hacerles creer que eso es el perro de presa canario es a lo que yo me refiero y yo no estoy diciendo si esos perros son buenos o no para sus fines, como él lo enfoca y yo a los posibles compradores, o los que ya les hayan, le hayan comprado a lo largo de los años, eh, que no me entiendan mal. Simplemente digo que esos perros no se pueden considerar perros de presa canario. Tienen algo de canarias, pero no es el perro de presa canario. No lo es. Entonces yo pienso que Paul Meyer haría muy bien, muy bien. Y me, según me comentaba mi hijo ayer... Al parecer, no son pocas las personas que están en el tema del presa canario, que siguen el perro de presa canario y su trayectoria, su evolución, que ya se le ha dicho, y ya no sé si personalmente, pero sí en las redes, que no debe venderlos como perros de presa canario, que les llame de otra manera, como quiera, ya eso es asunto de él, y yo no le voy a sugerir cómo debe llamar a sus perros. Por ejemplo... Y yo hace muchos años, cuando pasaron a Dogo Canario, aquí en Canarias, el, el, el club oficial, ¿qué hice yo? Salirme de la oficialidad e inscribir los perros nuestros en un libro de orígenes, LOIC, Libro de Orígenes Irema Curto. Y yo vendía perros de presa canarios, pero de Irema Curto con pedigrís elaborados por nosotros, teníamos un programa que un policía, un policía de aquí, de, de la Policía Nacional, experto en, en estos temas, de informática y todo eso, él tomando el modelo de los pedigrís alemanes, que se lo pedimos nosotros, pues eh, empezamos con lo que él, él, él, él nos, nos preparó, no sé cómo decirlo empezamos a imprimir nuestros pedigrees con el sello de agua libro de orígenes y se llama Cuyurton entre paréntesis, LOIC hasta que ya nos decidimos eh, a inscribirlos en el United Kennel Club de Estados Unidos y hemos estado trabajando en el United Kennel Club durante años ¿vale? bien, entonces el señor Paul Meyer puede tranquilamente elaborar sus propios pediris o donde quiera que sea. Pero en fin, y ya eso es un asunto de él. Pero no llamarles perros de presa canario, porque no son perros de presa canario. Le puede llamar de otra manera. Si yo ahora mismo cruzo mis perros con alanos españoles... Pues ya no serán ni alanos españoles ni perros de presa canario, como ya he venido diciendo. Si yo cruzo mis perros con cane corso, ya no, no es serio que yo los venda ni como cane corso ni como perro de presa canario. Porque es un fraude, es una estafa, es, una, es mentirle a la gente. ¿no? Desde el momento y ahora que tenemos una denominación y nos guiamos por un estándar, pertenezcamos o no al club, o, o pertenezcamos o no a la FCI, yo, por ejemplo, tramito fuera de la sociedad canina española. Pero en mis perros de presa no hay quien discuta lo contrario. O sea, no hay quien lo discuta. Mis perros son perros de presa canarios, desde el principio. Y la denominación perro de presa canario, lo de canario, se le debe a Manuel Curtó, un servidor. Aquí siempre se le llamó un perro presa, un perro presa. Los de las pechadas, todo. Y en los documentos que tenemos, históricos, en las ordenanzas de los acuerdos de los cabildos, se les llama un, uh, perros de presa, ordenanzas para la tenencia de perros de presa. Y sabemos para qué usos se utilizaban. Lo mismo, perros de ganado. Bien. Pero a mí se me ocurrió, con el concepto de raza, eh, y eso no hay quien me, me lo pueda rebatir porque es así, eh, lo publiqué en el periódico El Día, cómo tenemos que llamar a este perro perro de presa canario porque es de Canarias y así quedó y así seguirá pero estas personas no pueden llamarle perro de presa porque tienen otras cosas y pueden cruzar a lo largo de, lo, de los años con lo que quieran pero no perro de presa canario y si cruzan con cane corso no lo pueden vender como cane corso tendrán que venderlos bajo la denominación que ellos hayan adoptado ¿eh? Eh, y lo venderán con la denominación de su, que ellos quieran le pongan lo que le pongan pero si cruzan con Dogo Argentino no lo podrán vender como Dogo Argentino tendrán que venderlo como lo que ellos tienen si al Cane Corso le meten algo no pueden venderlo con la denominación de ese algo por ejemplo Dogo Argentino o Perro de Presa Canario como intentaron comprarme a mí que me parece que de perros, porque yo mandé muchos perros, vendí muchos perros a lo largo de los años, a Italia. Y me parece, no lo puedo afirmar, pero según me llegó a mí no hace mucho, perros míos los habían metido también en el cane corso. Pero eso lo han vendido como cane corso, no como perro de presa canario. Y ellos lo han cruzado... Han, han, han, han seleccionado eh, siguiendo un poco la trayectoria del prototipo racial del cane corso. Lo mismo que al parecer, según tengo entendido, algún criador de Italia al cane corso le ha metido eh, bullmastiff y los venden como cane corso. Pero es un asunto de ellos. Como cane corso, no lo venden como bullmastiff. Y si cruzan con Boerboel, que es una raza de africana, eh, pues no podrán vender los productos como Boer Boel, tendrán que venderlo como carne corso. Yo no digo que le hayan metido el carne corso Boer Boel, estoy poniendo ejemplos. Y si nosotros, por ejemplo, cruzamos, yo particularmente cruzo con perro de presa canario, Boer Boel, con perro de presa canario, el producto no lo puedo vender como Boer Boel. Y yo tendré que ingeniármelas para que en la segunda o tercera generación, ¿Eh? disimulando el Boerboel, venderlos como perro de presa canario. ¿Qué es lo que se ha hecho en Gran Canaria con un... Con ya en un vídeo lo he relatado, que lo, me lo planteaba un señor en, en, en, los, en la parte de comentarios en un vídeo. Que yo tenga noticias, un Boerboel se, cru, se cruzó en Gran Canaria, en Galdar concretamente. Antonio Sarmientos, o a Sarmiento creo que se llama, ¿no? Bueno, y tiene descendencia de ser Boerboel. Ese Boerboel fue a parar a manos de Clemente Rey Santana. Luego, con ese, una perra, cruzaron Antonio Sarmiento con Boerboel. No sé si cruzaron con más, no tengo ni idea. Yo simplemente sé que cruzaron con eso. Bien, Sarmientos, Pedro Sarmientos. Y ese Boerboel luego fue a parar a Fuerteventura a manos de Antonio Navarro. Y ese Boerboel tenía displasia de cadera. Y mordió a la esposa de, de, de Antonio Navarro. Y la cosa por lo visto fue grave. Y lo sacrificaron. Lo durmieron porque era un peligro. De, de cabecita no estaba muy bien amueblado. Bien, pues eso está metido a través de una perra. Pero los productos no los venderán como como como Boerboel. Lo venderán como perro de presa canario a ver si se me entiende señor Paul Meyer llámelos como usted quiera como usted quiera y puede cruzar con lo que usted quiera con Cane Corso puede cruzar lo ha metido ya, sí o no eso es su problema porque los ojos azules los transmite el mastín napolitano el Cane Corso es un producto de mastín napolitano con otras cosas Usted ha cruzado con Alano, el nuevo Alano, sí o no. Usted no podrá vender los productos como, como Alanos. Los tendrá que vender con la denominación que usted le dé a su perro. Llamémosle su raza o su subraza, como quiera. A mí me da lo mismo. Si usted cruza con Boxer, usted no lo venda como Boxer, usted tendrá que vender como su raza, no como perro de presa canario. Y si yo cruzo con Boxer, que no se me ocurriría nunca en la vida, ni con Cane Corset, ni con Boyle Boyle, ni con nada de todo eso, ¿eh? y no quiero mencionar más razas, porque no me interesan, porque ya estamos muy avanzados. Entonces yo tengo mis preferencias. ¿eh? Yo tengo mi línea. Presa Canario. Y a mí nadie me podrá decir que yo no puedo llamarles perro de Presa Canario. Porque el origen de la denominación se debe a Manuel Curtó, lo de presa canario. Presa no, porque aquí se le llamaba perro de presa, eso no se debe a Manuel Curtó. Pero yo fui el que dijo, señores, ¿cómo tenemos que llamarle? Lo dije por escrito, escribí ese escrito, lo hice en casa de Manuel Martín Betencur un domingo. Él está de testigo. ¿Cómo tenemos que llamarle perro basto, perro bordón, perro tal? No, perro de presa canario. Y así quedó. Y cuando se fundó el club, en Tenerife se llamó Perro de Presa Canario. Y cuando se fundó eh, uno, dos, tres clubes en Gran Canaria, Perro de Presa Canario. Cada cual con sus ideas, con más acierto, menos acierto en la cría. En fin, eso ya es cuestión aparte. Entonces, eh, de Asensio, ahora ya dejamos lo de Paul Meyer, de la arena. Eso, que quede constancia, y yo no pararé de denunciarlo mientras sigan vendiéndose esos perros como perros de presa canarios porque me parece que la lógica, o sea lo que yo planteo con la lógica que yo lo planteo lo puede entender todo el mundo que me escuche hoy cualquier persona que oiga estos vídeos dentro de 10 años, dentro de 40, dentro de 60 dirán Manuel Curto tiene razón usted a su raza le puede incorporar lo que quiera y usted los vende como su raza. Pero usted no puede meter lo que usted quiera y venderlo como de la otra raza. Usted está metiendo cosas en sus perros que no es canario. Que ni el alano español actual, que es una raza nueva, no la antigua alano, por más que algunos se empeñen eh, consciente o inconscientemente, si lo hacen inconscientemente, pues no hay que tenérselo en cuenta, simplemente abrirle los ojos de la mente para que se den cuenta de que no tiene nada que ver con el pasado y si lo hacen, si dicen que son descendientes de aquellos alanos de otros tiempos como yo he visto y un libro que tengo aquí, que lo comentaremos un día bien, si lo, si lo dicen sabiendo que no es así entonces son unos mentirosos esos falsean la realidad la historia es la historia, la historia es el pasado traído al presente, estudiado, pasado por escrito o por tradición, pero no se pueden inventar una cosa que no es, el alano antiguo desapareció, que si no sé dónde en Asturias, que no sé qué, que había un perro que sin fa mi familia, eso es mentira, si van despistados, que no lo saben, bueno, pues se les puede excusar, pero si lo saben, pues se les puede decir, señores, ustedes están mintiendo, y lo saben. Porque mentir es decir una cosa que saben que es falso. Ahora, si lo dicen pensando que están en lo cierto, pues no están mintiendo, simplemente que están en un error. Por consiguiente, queda apartado ya lo del, de, del criadero la arena de Alemania. Y todas aquellas personas que tengan perros de tipo presa, Canario, pero que no son perros de presa canario, donde quiera que sean y que escuchen estos vídeos, eh, que se aparten del camino del presa canario, que le llamen como quieran. Porque en realidad muchas de estas personas saben que lo que yo digo es cierto, lo saben que es así, lo entienden perfectamente, pero ellos se plantean, bueno y qué hacemos ahora nosotros, que vivimos de eso o en parte vivimos de eso, que necesitamos esos ingresos. Pues ya eso es su problema, yo no se lo puedo resolver. ¿Qué hacen? Pues ustedes verán, cuando yo empecé a criar perros de presa, y a escribir sobre perros de presa de Canarias, y sobre las distintas razas, yo me tuve que ir ganando un mercado, y en el día a día, hoy, yo me tengo que ganar un mercado, pero con la verdad por delante. Los perros serán de más calidad o menos calidad, serán más del gusto de unos o más del gusto de otros. ¿Estarán de acuerdo con mis ideas o no? Les caeré simpático o les caeré antipático. Pero lo que yo planteo se cae de maduro. Es así, con cualquier raza canina. No hay vuelta de hoja. Esa es la realidad. Por consiguiente, de la arena, Paul Meyer, fuera. No siguen vendiendo perros, digo sus perros, sigan vendiendo sus perros. Que yo no digo que sean malos. No digo nada de, al respecto. Simplemente que no son perros de presa canarios. Punto. Ahora vayamos a Por Asensio. Porque Paul Meyer estuvo con, si no estoy equivocado, con Rudolf Severin, que ya se verá ahí, ¿eh? Eh, en lo de Asensio, y muy probablemente se llevarían perros en algunas fechas de los de Asensio también. Hay una gran diferencia entre la trayectoria de Paul Meyer y de Asensio. Son dos mundos aparte mejor encaminado Paul Meyer, por supuesto él sabe trabajar un perro dentro de su especialidad no es la mía y yo sé de adiestramiento no soy alemán pero eso no significa que los que no seamos alemanes no sepamos adiestrar perros yo los adiestro de otra manera no robotizo nunca a los perros nunca los he robotizado tengo la cultura del adiestramiento en mi cabeza y en la práctica yo tengo mi forma de enfocar el perro de Presa Canario para Guardia y Defensa lo que a mí más me preocupa, aparte de que pegue antes de que Paul Meyer lo hiciera lo hacía yo para algo tengo muchos más años de, de ejercicio de la profesión que él muchos más ¿eh? y he visto trabajar en Alemania lo he visto a varios administradores muy competentes con pastores alemanes, de líneas de trabajo, por supuesto. Bien, entonces, pero Asensio, en primer lugar, que este señor dejaba mucho, dese, mucho que desear, como criador y como todo. ¿eh? Mucho que desear. Por eso fue a parar donde fue a parar y acabó como acabó. Y yo no me dijo un juez de nadie, pero estoy haciendo el análisis de una realidad. Y lo que allí pasaba en aquellas instalaciones, tercermundista, donde quiera que las haya, eh, eso, vamos, vamos. Pero que ha dejado escuela. Y entre personas de un nivel cultural y ético que deja mucho que desear. Mucho que desear. Pero bueno, cada cual, que escape como pueda, que sea como... A mí eso no, no me importa, no me interesa. Bien, eh, Iron Bull, yo he preguntado hoy mismo, eh, porque a mí me habían dicho de Iron Bull que ya no criaba, era de la escuela de Asensio, según me habían comentado a mí, ¿no? Bien, y me ha dicho mi hijo que no, que no cría. Me lo dijeron hace unos días, ya me, habí, me lo habían dicho hace tiempo, no, el de Iron Bull ya no cría. Bueno, pues muy bien, no sé ni cómo se llaman, si los veo no sé quiénes son. Bien. Pero sí sé quiénes son, o oh, uno de los que estuvieron aquí, y eh, yo recuerdo que eran dos. Dos que me saludaron en Talarbera de la Reina, que yo ya he hecho alusión, pero yo no los he mencionado con nombre y apellidos. Hoy sí, de uno, el propietario actual de, de Kinsulu, que lo he visto yo en unos vídeos, que lo he reconocido, pues digo, ah sí, pues este es uno de los dos, el más alto, par muy bien, pues estos, estos dos señores, o sea Antonio Machín propietario de Quilzulu y otro más bajo, más delgado me vinieron a saludar a Talavera de la Reina hace muchos años de eso, la década de los 80 por ahí, bien ellos tenían allí un par de perritos que la verdad dejaban mucho que desear que yo no se podía considerar perro de presa canario, ni nada que se le pareciera aparte bueno, ni el talante de los perros, ni el prototipo racial, ni nada, todo eso. Y luego, sin previo aviso, con el tiempo, se me presentaron aquí. Si vinieran hoy, lo tendrían más complicado. Si no me llaman por teléfono, no pueden entrar, porque tengo una puerta automática de entrada. Si me han llamado por teléfono y han quedado conmigo, pues yo les abro en el momento que llegan aquí... Porque claro, yo en mi casa tengo que tener la puerta cerrada. Porque es que aquí se me metía todo el mundo. ¿eh? Y todo, todo, todo eh, tipo de delincuentes, que yo no lo sabía, pero después me enteraba en algunos y otros no. ¿eh? A ver perros, a ver cómo podían robarme perros. Y ahora ha habido un caso, se me han llevado tres. La semana pasada. No me había pasado en 40 años, pero lo habían intentado. Y no voy a entrar en detalles. Entonces, eh, Antonio Machín, propiedad de Quilzulu, que yo no voy a entrar si sus perros son buenos, malos o mediocres. Si vende con más fortuna, menos fortuna. Si los vende más caros o menos caros. A mí eso no me interesa. No es de lo que yo vengo a hablar aquí. Yo lo que vengo a hablar aquí, lo que vengo planteando hace muchos años, y mencionar a los criadores. Hablaba yo de los pseudopresas canarios. Pero esto no se ha resuelto. Este es un problema que no se ha resuelto. Así que yo me he decidido, después de darle muchas vueltas durante mucho tiempo, ¿eh? y ahora tenemos esta posibilidad de hacer vídeos. Porque yo lo decía por escrito. Y se podrá ver en el libro, en la segunda edición... Eh, que vamos a ver lo que tardamos depende de, de la impresión y todo eso podrán leer que hace ya años que yo vengo hablando de los pseudopresas canarios y tal, y tal pero que yo no me he salido de esa, de esa línea de crítica, de denuncia pero ahora con los vídeos es todo mucho más fácil y tiene mucha más audiencia eh, traspasa fronteras llega a todos los rincones del mundo. Y esto llega a todo el mundo que lo quiera escuchar y lo quiera ver. Mis vídeos y los de cualquier persona del, temo que, del tema que sea. Bien. Entonces, Antonio Machín se me presentó aquí, no tenía puerta, en la finca, y cualquier persona entraba por ahí para adentro, hola, buenos días. Y ahí lo tenía yo dentro de mi casa. Y yo no le, concedía, no le concedía mayor importancia. Hasta que un día que eso no lo he dicho nunca, lo voy a decir ahora, hasta que un día se me presentan dos señores peninsulares, inspectores de trabajo, hace de eso cuatro años, cuatro años y pico, y la verdad es que, bueno, me querían hasta quitar la jubilación, según le dijeron a mi gestor administrativo, pero si yo no estoy trabajando aquí, les dije yo a ellos, ¿no? yo estoy aquí, vivo aquí y alguien me va a impedir vivir aquí y si yo quiero sacar un perro, un caballo no puedo hacerlo, que es mi finca no se lo dije, pero se lo podía haber dicho pero yo, a mí no me cogieron aquí trabajando ni haciendo nada estoy en mi finca, estoy en mi casa y yo fui tan tonto eh, tan inconsciente que este señor me dijo ¿cuál es su nombre? Manuel Curtogracia, DNI, tal, tal, se lo di ¿No lo firmarías? Y yo se lo firmé, no tenía nada que ocultar Dice, pues mire, esta, esta, esta, se lo da a su hijo Porque lo dije que mi hijo era el que estaba dado como autónomo Y entonces que lo presentara a la gestoría o sea, Lo presentó a la gestoría, el gestor llamó a, a inspección de trabajo y, y le dijo a este señor de Que ellos no entendían que esto de aquí lo pudiera llevar solo una persona Pero si no entraron aquí adentro ni vieron los caballos que tenía, ni los perros que yo tenía. Nada. Bien, pues le dijeron al gestor administrativo que, que me iban a quitar la jubilación. Total, que no llegó a nada al tema. Entonces, automáticamente llamé a unos señores, me hicieron una puerta. Con el motor automático, mando a distancia, eso terminado. Entonces, a lo que iba es que... Eh, cuando vino Antonio Machín con su amigo, que no sé ni cómo se llama, ni si lo veo, no sé ni quién es, eh, a hablar conmigo aquí para ver perros, me imagino yo, para hablar conmigo y tal y igual. No había habido nada por medio en ningún momento. Los había visto en tala de ver a la reina y se me presentaron aquí. Que yo recuerde, a mí nadie me llamó por teléfono para venir a visitarme, cosa que yo hago siempre. Es de educación básica. Bueno, pues yo los atendí y estuvimos hablando. Y recuerdo yo, resumiendo el mucho, ¿no? que yo les dije que ellos no, no debían eh, vender sus perros, porque yo tenía claro que eso eran pseudopresas canarios. Y, que si no, y ellos verán este vídeo eh, y verán que no miento. Y no he mentido cuando yo me he referido a ellos eh, sin mencionarlos. Y cuando he escrito con, anteriormente y ha aparecido en internet, por escrito, no por vídeos, bien, entonces yo les dije que no se les podía, no, ellos no podían llamarlos perros de preserario. es otra cosa, pero no se lo dije solamente a ellos, a más gente, pero ahora estoy hablando de ellos, más gente de fuera de aquí, entonces en un momento estuvieron, estuvo la cosa tensa, no ahí hubo un rafe ellos violentos, yo no, yo no estuve violento, simplemente es que se lo dije claro, convencido de lo que yo les decía era justo entonces recuerdo que no sé si fue Antonio el que miró así hacia el suelo así dijo bueno pues tendremos que hacerlo así pero no ellos han seguido criando perros tipo presa que no son perros de presa canarios y eso hay que decirlo ellos los venden como perros de presa agrario. pero es su problema. Es su problema. Si yo digo, y lo oye la gente y dice, anda, le hemos comprado a Antonio Machina, King Zulu, y esos no son perros de presa entonces, pues no lo son. Yo les quiero perjudicar. No, ya se lo dije en aquellos años, y estoy en mi pleno derecho. Estoy en mi pleno derecho de decirlo. Y si no están de acuerdo, que vayan al juzgado y me denuncien. Que vayan. Yo expondré mis razones. Yo no ofendo a nadie, no insulto a nadie. Simplemente digo que esos perros, con los argumentos que yo expongo, no se deben vender como perros de presa canario. Ni se les puede llamar perros de presa canario. Otra cosa, como yo les dije, llámenlo perro de presa español, perro de presa valileño. Perro de presa castellano. Lo que ustedes quieran es su problema. Pero no perro de presa canario aprovechándose de la moda. Que entonces estaba de moda. La moda ya pasó. Ahora sobrevivimos los que nos hemos hecho un nombre. Unos mejor y otros peor. Pero resulta ser que los que compraron perros Iron Bull o Atlas Asio o Paul Meyer... Eso no son perros de presa canarios, señores míos. No lo son, los venden como tales. Que acrediten que son perros de presa canarios. Aquí en Canarias hay personas que no pueden acreditar que sus perros son presas canarios. Pueden decir, no, yo soy canario, vivo en Canarias, o aunque no sea canario. Yo vivo en Canarias y estos perros son producto de lo que hay por aquí de lo que se ha ido gestando por aquí, por consiguiente si sí son presas canarios, aunque no tengan papeles. Y los señores o señoras o los criadores que en Canarias o fuera de Canarias tengan papeles de sus perros que los tienen inscritos en el LOE, esos son perros de presa canarios. Y si le meten algo por medio, otra raza la que sea, que es el asunto de ellos, lo podrán vender como perro de presa canario. Otra cosa es que el cliente diga, oiga, usted me ha engañado, usted me ha vendido un cruce de X, de lo que sea, de Cane Corso, de American Pitbull, de American Stafford, de Mastiff, de Dogo Alemán, y así un latro, largo etcétera. Pero lo venden como perro de presa y nadie les puede decir que no. El cliente les puede decir, usted me ha engañado con lo que usted me ha vendido. Esa es otra cosa. Pero lo pueden vender como perro de presa canario. Otra cosa es que no debieran venderlo. ¿Eh? Cuando eso esté metido ahí, en el cauce de la cría, que esté ya eso dentro del prototipo racial, es otra historia. Pero si canarios cogen y cruzan con otras cosas de fuera, ¿eh? y lo venden como perro de presa canario y vuelta otra vez con lo mismo, pues, ¿qué quieren que les diga? Lo mismo que es válido para los de fuera, es válido también para los de dentro. Porque yo sé de gente de aquí que han metido cosas totalmente ajenas al perro de presa canario, totalmente ajenas a la tradición del perro de presa canario, totalmente, totalmente ajenas, las cosas que, o sea, los perros que le han metido a los Perros que cruzaban para las pechadas, totalmente ajenas con, con respecto a los perros modernos de, de mediados de los 70 para acá. Totalmente ajeno. Porque ya yo he dicho que si nuestros perros se asemejan a los perros de las pechadas por razones obvias. Los perros de las pechadas era perro de gran majorero de la época, dogo alemán, mastín español, volter y bulldog. El búltero se ha utilizado muy poco en el, en el moderno, en el de nuestros días. Que yo sepa, estaba metido en el padre del chío que yo tuve. Imagínense dónde queda el chío. ¿eh? ¿Dónde queda el chío? Bueno, pues sí, el padre del chío, criado por Antonio el Carpintero de San José, Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Este señor pe pe pechaba perros. Eso allí es de dominio público, no sé si este señor vive o no vive, ni si es bajo, si es el que se llamaba Antonio. Lo yo por el señor que le compró un perro, que era el padre del Chío, que me lo trajo a adiestrar. Bien, pues se lo compró en 40.000 pesetas, un cachorro. Y ese perro hay fotografías de él, pero con mucho blanco. ¿Por qué tenía mucho blanco? Porque tenía American Stafford, Bull Terrier mastín Napolitano cruzado... O sea, cruce de mastín Napolitano y eso era lo que había en aquella época y estos pechadores no se preocupaban de raza. Durante muchos años no se preocuparon de raza, como he venido yo diciendo. Ellos sacaban perros para la pelea. Y después de ser prohibidas... O sea, en, en nuestras fechas era ilegal. Pero después de que han ido decayendo porque las han estado persiguiendo, ¿eh? pues han seguido también sin criar con el concepto de raza. Por ejemplo, en Galdar... Hay personas que yo conozco, no voy a hablar de Clemente Reyes Santana, que nadie me entera, porque yo, mucha gente sabe que Clemente Reyes Santana y yo hemos tenido una gran amistad. Durante muchos años. No estoy hablando de Clemente Reyes. Dio otras personas que yo podría mencionar que no voy a hacerlo. ¿Para qué? Simplemente el hecho. Esas personas no han tenido en cuenta el estándar de la raza. Y eso han sacado cualquier cosa. Eso se puede considerar perro de presa canario como lo concebimos con un estándar, un prototipo, letra impresa, que eso es el estándar, ¿eh? negro sobre blanco, y que nos guiamos por eso, que es la guía de cualquier raza. No, pues a esos yo también les llamo perros de eh, eh, pseudo presas canarios. Siempre lo he hecho, no es una cosa nueva ahora. Esos no se pueden considerar. Y aquí en Tenerife también hay personas que no se guían por el estándar y que meten cualquier cosa. Y cualquier color, y esos perros de presa canario, no están dentro del estándar. Por consiguiente todo lo que está lejos, podrán venderlos muy bien. Siempre habrá algún cliente que les interese este tipo de perro. Por ejemplo, esas manchas blancas que les invade la cabeza, el cuerpo y tal y que cual. Yo sé que hay personas, que, incluso algún amigo mío, que me están escuchando, o me escucharán este vídeo, y dirán, Buah, Manuel, ya está tirando... Pues sí, sí... Estoy en mi pleno derecho, yo defiendo el perro de presa canario. Diré, no, es que estos también son, y no sé igual. lo que ustedes quieran. Pero hay un estándar. Nosotros nos guiamos por un estándar. El club de Tenerife, el oficial, se rige por un estándar. Otra cosa será que unos críen con más fortuna que otros. Se aproximen más al perro en, desde el punto de vista prototípico-racial, se van asemejando ¿eh? se van asemejando mucho más de estos que se llaman que están fuera ¿eh? que actúan por fuera buscando otras cosas que están en su pleno derecho pero se asemejan más estos otra cosa es que los tengan enfocados de cara a, los morfo, a las exposiciones no a los morfológicos a las exposiciones y pierden la cabecita por ir a las exposiciones y ganar premios pero es un problema de ellos yo no tengo nada que ver ahí son ellos ¿Eh? ¿Que pierden funcionalidad esas líneas de perros? Bueno, pero eso lo sabemos todos. Eso lo vengo yo diciendo desde el principio. Las exposiciones caninas es la muerte del perro útil, del perro funcional, pero no tiene por qué ser la muerte del perro, del perro sano. Porque si radiografían los del club, que ahora me consta, según me voy enterando, de que hay criadores del club que son los, tienen más enfocada para exposiciones, pero ya radiografían sus perros. Yo no sé si los tendrán todos radiografiados, tengo mis dudas. ¿eh? Pero si estas personas, aparte de regirse por un estándar, como ellos lo interpretan y, y como les sale el perro, porque esa es otra, pues esos perros están mejor, ¿eh? con caderas limpias que otros que lo dicen pero que no no lo pueden demostrar demuéstrenlo y ya lo vengo diciendo eso se termina pronto la polémica la discusión se acaba rápido presenten los certificados de libre de cadera no que yo no soy criador mire perdón, usted tiene 15 o 20 perros amarrados con cadenas allí ¿Eh? y estoy hablando de más de cuatro y venden perros todos los que pueden que me parece muy bien si él, una persona tiene papas o lo que quiera que sea y vienen y se las compran pues, tienen perros, se los compran, pues muy bien vienen de Brasil, se los compran vienen de Madrid, se los compran vienen de Estados Unidos, pues muy bien de Alemania, de donde quiera que sea me parece muy bien pero ojo lo que estoy diciendo no hace falta que lo repita están fuera Entonces, retomemos el hilo como suelo decir. King Zulu. estuvieron aquí, se lo dije. Dijeron, pues habrá que hacerlo así, más o menos. Pero no, han pasado muchos años, ERQR, presa Canario, presa Canario. Han vendido a Portugal. ¿Vale? He tomado nota. Esparta eh, Wild Voice de Portugal he visto un vídeo, yo ni sabía que existía esa gente ni sabía que hubiera criaderos ahí, lo he estado viendo estos días pasados ¿por qué lo estuve viendo? porque yo viendo eh, los vídeos de Santa Morte de, Portugal, de Brasil que yo no había oído nunca en mi vida porque yo estoy en lo mío pero mi hijo me lo hablaba, mira que hay esto, mira que hay, ah, me parece muy bien, yo a lo mío. vale. Pero cuando yo he visto que este señor rubio será pues hijo de alemanes o lo que quiera que sea, como tantos brasileños o tal, emigrantes y tal, igual todos somos emigrantes en esta tierra, de un lado para otro. Bien, entonces este señor, que no sé cómo se llama, tampoco tengo interés en saberlo, menciono el criadero, ¿eh? Santa Morte bien, Santa Morte tiene perros de lo tiene perros del que acabo de mencionar de, de Portugal ¿Eh? de Sparta Wild Boys tiene perros de ahí esos perros de ahí, de Esparta ¿de quién son? ¿de dónde procede? ¿con qué perros empezaron? ¿de curtó ¿de la gente del club? no, empezaron de la rama esa que viene a la escuela de Asensio de Iron Bull ¿Quién zulú? Y, ¿Y en Brasil? ¿Perros? ¿De quiénes? ¿De esta gente? ¿Presas canarios? No. Esos no son perros de presa canarios, señores. Toda persona que me escuche, que atienda lo que yo digo, no son, yo no los... Con... O sea, no soy quien para juzgar esos perros, no me interesa para nada. Si son buenos, malos, mediocres, si son de capa bardina o manchados en blanco hasta el rabo. Me da lo mismo, a mí no me preocupa eso. Simplemente digo que esos perros se están vendiendo como perros de presa canarios tradicionales, que quien utilizó el término de tradicional he sido yo, hace muchos años. Porque había que darle una proyección a través del tiempo, para seguir la tradición el te, el prototipo, lo explicaba. ¿Eh? Yo llamo desde hace mucho tiempo ya el genuino, el verdadero, genuino. Miren el diccionario, es el verdadero. Bien, pues esos no son los genuinos. Y nada que ver con los tradicionales. Nada. Y de estos perros están por Brasil. Y yo he estado viendo otros criadores que no quiero mencionar. ¿Para qué? Yo quiero que, que el mensaje cunda. Nada más. ¿eh? Que se vaya divulgando el mensaje. Para que las personas que van a comprar perros sean conscientes de que les están vendiendo unos perros como presas que no son tales. Son perros tipo presa. Que ya, si no dan con el nombre, ¿eh? un nombre tienen que ponerle un nombre, ya verán, si se agrupan todos y se ponen todos bajo la misma denominación, perro de presa ibérico, todos, portugueses, españoles como Kinzulú, eh, y todos los que andan coleando por ahí, y todos los que están por, por Brasil, y todos los que están por Norteamérica, Canadá y todo eso, y esos perros si los meten con perros, dogos canarios con papeles, eh, no son dogos canarios digo perros de... Pre, perdón, dogos eh, si los meten con, los, con perros de presa canario con papeles eh, cabeza grande por ejemplo que yo no sabía ni que existía, lo he visto el otro día siguiendo siguiendo el rastro de unos y de otros bien pues entonces claro estos perros hasta qué punto son canarios por ejemplo ha ido a parar un perro de aquí, de la zona de la laguna, a, a esta. A, a cabeza grande. Mentira, Me yo ahora, esta semana. ¿Vale? Que la cama, una cama de que han sacado, por lo visto, tiene manchas blancas, que yo lo he dicho yo sin mencionar, porque no sabía por dónde iban los tiros. Lo sé ahora. Bien, ese perro ha ido de aquí. ¿Ese perro está dentro de los presas canarios? ¿O es de esa cría paralela? que hay unos cuantos, ¿eh? aquí en Tenerife y en Gran Canaria. ¿Van por libre? ¿Se ajustan al estándar? Porque el estándar describe muy bien al perro. ¿eh? Habría que retocarlos desde mi punto de vista. Algunas cosas, algunas cositas. Pero nada más, los maseteros allí se describe que tienen buenos maseteros, Vale, deben tenerlo. Pero los belfos colgando ahí abajo no. ¿De acuerdo? Y el cañón asalti ni ser ancho. Y los Belfos recogidos. Si no, no es un perro de presagrario. ¿Qué ha pasado con el mastín napolitano, con los descendientes? Para los que no han sabido corregir. No corregir. Al cruzarlo con otras cosas más limpias de Belfos y todo eso, más correcto dentro del estándar, ha ido desapareciendo. Pero a muchos de estos perros, se les nota la legua, Que los perros muerden. Claro. Se ha usado el pitbull, el American Stafford, pero sobre todo el pitbull. Pero en el perro de presa canario tradicional, perdón, en los perros de presa tradicionales del tipo Las Pechadas, los American Pitbulls no habían llegado, ni se conocían en Canarias. A lo largo de los, sitios, de los siglos no ha habido aquí nunca un perro de tipo pitbull. Aquí estaban los perros de presa españoles. Los perros de ganado españoles. Los perros de aguas, españoles. Los mastines, españoles. Los perros de caza, españoles. Eso lo sabemos ahora. Y el que no lo sabe... Porque yo me, me he venido enterando, estudiando el tema. ¿eh? Leyendo a Viera y Clavijo, a Bego Gardindo, eh, a toda esta gente, eh, Alonso de Espinosa, Núñez de la Peña, Montier y Liberrier. Y yo me baso en hechos históricos no me lo invento yo en ningún momento cuando uno se basa en la verdad que es la realidad pasada ¿eh? nadie te puede decir que estás equivocado tendrán que argumentarlo tendrán que argumentar con datos históricos de que yo estoy equivocado entonces, yo recogeré amarras y me callaré la boca. Entonces, o oh, si lo que exponen es una verdad a medias, yo voy a seguir en la batalla. Es Decir, no, oiga, es una verdad a medias. Que es peor que una mentira. Porque hace que la persona se convenza como que es verdad y resulta que no es verdad. Que es una verdad a medias. Y la verdad a medias hay que rebatirla. Porque no se sostiene. Entonces hay que decir, esto de aquí... Sí se corresponde, pero lo otro no. ¿Eh? Lo aborigen no, por ejemplo. Canario sí, pero aborigen no. Si tiene aborigen en parte, sí. Digamos, tiene una parte es aborigen, el otro no, es español. Pero si no tiene aborigen, ¿para qué vamos a estar diciendo que es aborigen? Perro majorero. Lean el estándar de la raza oficial. Perro majorero. De origen de eh, eh, eh, aborigen. Ahora, el, el, este, ¿cómo se llama? el, el Garafiano que haremos un vídeo, voy a dejarlo y del perro ahora del ratonero Palmero, también vamos a hacer un vídeo que le acaban de reconocer bueno, Manuel Curtó se mete con todo con todo el mundo y no escapa nadie no, no si estudiamos la historia de Canarias tenemos que ceñirnos a hechos comprobables, históricos que históricos, reales que eso es lo que ha ocurrido si aquí los ingleses no estaban ¿eh? ni los ingleses ni los perros ¿cómo van a estar repitiendo constantemente a los perros ingleses? ¿por qué no dicen los perros españoles? pues porque aquí estamos con la leyenda negra y, y ahí te vienen los brasileños y te dicen esa historia esa película de que llevaban las perras en celo cuando llegaban los para cubrirlas con los perros que traían los ingleses en sus barcos pero estos son gilipuertas ignorantes Van a vender su producto, lo que quiera que sea. Y mañana, si no les va bien el negocio, cierran la puerta y se dedican, pues yo qué sé, a vender alpargatas. ¿eh? O teléfonos móviles. O lo que quiera que sea. Cualquier artículo que se pueda vender para ganar dinero. Pero a mí lo que me mueve es la realidad del perro de presa canario. Y de las otras razas canarias. Y de las otras razas españolas. A mí me interesa todo lo que tiene que ver con los, el origen de las razas. Sobre todo las razas más comunes que, nos, que más nos han llegado a nosotros. Los mastines españoles, los, los perros de toro mallorqui, eh, baleáricos mallorquines, eh, el cadevou, eh, el Bestia, los perros de pastor catalanes, los vascos, los portugueses. Eso es lo que a mí me interesa. Conocer todo eso y los orígenes es muy importante para mí. Para otros, yo qué sé. bien Entonces, todos esos perros que se están vendiendo no son perros de presa canarios señores, norteamericanos, hispanoamericanos, no lo son, yo no digo que esos perros que sean malos o buenos o mediocres, no lo sé, a ustedes les gustan, pues muy bien, felices y contentos, pero no son perros de presa canarios, no hay más, en México he estado viendo yo un señor, lo primero que tiene en la entrada es una perrita de, de pitbull negra. Presenta como perro de presa canarios. Este señor ha estado aquí, en Canarias. Ha estado en la península. Empezó con perros, según dice en una entrevista, de abanicos del Jarama. Abanicos del Jarama, lo que criaba no eran perros de presa canarios. Señor mexicano... Aquí me trajo un perro que quedó primero en Madrid, no sé cuántos, en una ocasión, que lo juzgó, me parece, Carlos Salas Medero. Ese perro me lo trajo aquí para que yo lo viera porque venía a competir aquí en la monográfica. Ese perro estaba operado del lado derecho de la cadera, si no recuerdo mal, el derecho o el izquierdo, el derecho, me parece que era. Y yo le dije, este perro ha sido operado de, de displasia. me dijo que no, por fío que no. Yo no tengo ganas de discutir. Tenía una operación. Y ese perro no era canario. Eso era de lo que se cocía ahí, de Ascenso y todo eso de por ahí. Y lo metieron en un registro inicial como perro de pres canario Y no lo era. Y lo que se vendió de esos perros... Porque yo estuve hablando con estos señores. Con Paco Meléndez, creo que se llama. Este señor dejó de criar hace muchos años. Parecía que se iba a comer el mundo, las exposiciones. Este señor fue el que me dijo a mí eh, en Madrid... En una internacional, en la casa de campo, porque yo lo había conocido aquí, pues vamos a sentarnos allí en la, en la mesa de los jueces, cerca de Carlos Sala, para que, en fin, para que cuando uno fuera a presentar perros que lo conocieran a uno, pero yo no presentaba perros. Digo, pues yo conozco a Carlos Sala desde hace muchos años. Digo, a mí no me interesa para nada y yo no me senté allí con Carlos Sala ni nada de eso. Y, y por ahí iban los tiros, ¿no? Ese tipo, esa mentalidad. Se da mucho entre los perreros, no perreros, perdón, estos no son perreros. ¿Eh? Los perreros mueren con, con los perros, mueren de viejos con los perros. Esto no, Esto lo ven como negocio y le da lo mismo, no tienen escrúpulos, no tienen ética, no tienen nada. Entonces, señor de México, que me imagino que verá mi, no lo quiero mencionar, que estudió piano, por lo que dice, bien, que yo personalmente no... Pero lo he estado, lo estado escuchando ahí, ¿no? ¿Es un criador de presa canarios? ¿Y esos son perros de presa canarios? ¿Qué otras cosas tienen? ¿Qué tienen? ¿Se ajustan al estándar? ¿Son el prototipo de perro de presa canario? ¿Qué más quisiera él? Pero él los vende como perros de presa canario. Y muchos de esos perros tienen una carga de American Pitbull y los trabajan constantemente, venga al ataque y al ataque y al ataque y al ataque. Pero esos perros no ¿sí para guardar. No tienen instinto de guarda. No digo que algún perro. Pero por regla general no lo tienen. Los American Pitbulls no lo tienen. Los Vultiers tampoco. Los American Stafford tampoco. Los boxers tampoco, habrá alguno, pero no. El perro de presa canario que aquí se que sacaba con los cruces que yo digo que se hacían tanto para las pechadas y posteriormente, eso sí, porque se lo transmitía no el bulldog y el bull terrier, sino el perro de ganado mejor el mastín. No estas cositas que hay ahora, que los presentan ahí, que no les gustan, no les gusta que yo diga, o que otro diga, pero claro, que lo diga yo, que eso no es el perro de ganado majorero, el de los acuerdos de los cabildos de Tenerife, perdón, de, de Fuerteventura, no lo es. Y aquellos perros bravos... Aquellos mastines, bravos mastines del país que dice Viera y Clavijo, en el, o sea, refiriéndose a la caza de burros salvajes en el 1591, en Fuerteventura, que Abreu Galindo, el historiador, asistió a la cacería. Que yo lo había leído primero, mucho tiempo antes que a, que a Viera y Clavijo, eh, Abreu Galindo en su historia de las Islas Canarias que él lo menciona, pero él no se incluye en la cacería, pero yo me enteré por Viera y Clavijo que él estaba allí en la cacería, Viera y Clavijo, digo Abreu Galindo dice, lebreles del país o lebreles pero Viera y Clavijo dice en su historia eh, bravos mastines del país, Viera y Clavijo sí sabía lo que eran aquellos perros, bien pues esos perros aquí, cuando las pechadas, eh de los que terminaron siendo prohibidas, me parece, en la década de los 50, que luego, bueno, siguieron ahí un poco coleando, pero, pero eso fue de, diluyéndose en el tiempo, ¿no? Bueno, pues eran perros majoreros, que eran mastines, criados y seleccionados ahí durante generaciones y con refrescos, durante, durante siglos. Y aquí lo mismo, lo que dice Abreu Galín, digo bien el clavijo, los mastines... Eh, los perros más comunes son los mastines, y que habían entrado en la rabia con una partida de perros de aquí, entraban perros constantemente cuando les hacían falta. Las familias los traían, para caza, para guarda, para lo que quiera que sea. Y eso duró, pues, bueno, todavía. ¿De dónde se traen los podencos y vicencos? Que yo los he traído y aquí los, me los compraban a mí para cruzar con, con los podencos canarios. Bueno, y yo crucé con con podencos y vicencos podencos canarios y a mí me los yo era cazador durante muchos años y a mí yo cruzaba criaba podencos canarios sin cruce de podencos y vicenco que lo tendrían atrás ¿eh? cruzaba podenco y vicenco con podenco canario y los vendía como tales no los vendía como podencos y vicencos o como pe, podencos canarios no los vendía como cruzados de podencos y vicenco con, con podenco canario y vaya que sí funcionaban y a la carrera eran mejores que los podencos canarios para cazar a dientes sin escopeta, mucho mejores. Bien, entonces vuelvo a lo mismo. pero de presa canario, eso no es. Entonces, señor de México y tantos otros, yo no tengo nada en contra de este señor, no quiero, no quiero echarle a perder su negocio de, pe de la venta de perros, no estoy hablando de eso. Pero que ya es su problema. El problema de estas personas muchas veces es que están despistados. No han, se, han, se han arrimado a eso y han estado repitiendo la misma cantinela ¿eh? y tradicionales como el señor de, de santa morte y venga y venga vídeos y venga vídeos viaje para tenerife, viaje para gran canaria viaje para, para España viaje para no sé qué país para, para el cane corso para el no sé qué por los alabáis y me lo mezclan todo ahí pues eso qué quieren que les diga y ahora me llevo un perro manchurriado de blanco que lo han vendido, se lo, lo han comprado en Canarias, se lo han, sí, pero eso no es el perro de Presa Canarias, lo siento mucho. Yo he estado hablando con sherac largo y tendido hace pocos días, cuatro, cinco, seis días, cuatro días, eh, sobre el tema este. Y esto yo no tengo por qué mantenerlo oculto. Que yo he conversado con sherac o que Chirac ha conversado conmigo o que yo converso con el presidente o el expresidente y que me lo tengo que callar y yo me tengo que callar. No, señor. Yo puedo hablar de esos temas y si yo digo esto no es porque a mí desde mi punto de vista y expongo mis razones, eso no es. Que a lo mejor ese perro va muy bien al ataque, que ese perro hace no sé cuántos. Claro, si un perro desde pequeñito lo estamos allí iniciando a morder y a morder y a morder, pues Dios me libre a mí esos perros para morder y morder y morder. Claro que esos perros no viven en familias, los tienen amarrados en cadenas, en sus casas no tienen esos perros. No son perros de familia. Y si no que vengan aquí, el señor de Santa Morte lo ha visto. Y ahora sí, que lo estoy diciendo yo, él se dará cuenta que lo que digo es verdad. Los perros se tienen amarrados en cadenas, no los tienen la familia. Yo tengo mis perros con mi familia. Yo he criado seis hijos con mis perros de presa. Aquí en la finca viven con mis perros. Pequeñi, mis hijos pequeños, luego adolescentes, luego adultos, todos, aquí vienen niños, no hay ningún problema con mis perros, ni con, ni con los machos ni con las hembras, son perros de familia, pero esos perros no son perros de familia y tienen una obsesión insana ¿eh? con lo de morder la manga, con el venga y dale y venga a provocarlos, no tienen más que verlo ustedes, constantemente todos hacen lo mismo, todos la misma escuela. Y ya se han equivocado. Una cosa es un test de carácter. ¿eh? Otra cosa es un adiestramiento para guardia de defensa, ataque y persecución. Pero primero tiene que haber una gran base de obediencia. Y el perro no tiene que estar robotizado. Y de eso sabía mucho Pancho el Rey que le decía a mi hijo más pequeño, Artemi, le decía, diré a tu padre cuando tenga un ratito que venga por aquí eh, a tomarse un café conmigo, y al hombre tenía pues casi 90 años, para hablar de cómo enseñábamos aquí los perros a la antigua usanza. Pues de estas personas, de estos adiestradores, de tipo industrial, porque esto es una especie de industria, para captar clientes y vender los perros, siempre hacen lo mismo, robotizados, que no son no son malinois, que si tienen mucho pitbull, porque a mí José, el delineante, José Enríquez, me decía que a Paul Meyer le gustaban mucho, pero no lo decía como crítica, me lo comentaba a mí, pero no como crítica hacia los perros de Paul Meyer, él se lleva muy bien con Paul Meyer, ha tratado mucho con Paul Meyer, cuando Paul Meyer ha venido aquí, eh, en estos últimos años, pues eh, José Enríquez eh, ha estado con él, y lo ha llevado, yo lo he visto ahí, que ha ido a Gran Canaria, con, que me parece perfecto, no hay ningún problema. Claro, cada cual se lo monta como, pie, como quiere, como puede, como le gusta. yo no voy a dirigirle el, eh, a nadie. Yo simplemente estoy realizando una realidad muy concreta. Ese no es el perro de Presa ganario Y por razones que ha expuesto, no se le puede llamar perro de Presa ganario Entonces, todo lo que sale de Rudolf Severin, que fue el maestro... Y quien mandó a Rudolf Severin aquí fue Manuel Sanz Timón, que Manuel Sanz Simón no está especializado en esto. Él estuvo hace muchos años, cuando era joven, con la cuestión del la alano español, estaba estudiando veterinaria, él estuvo en la Sociedad Carina Española, estuvo, no sé si él era el que colaboraba él o, o este, a, a, ¿cómo se llamaba Alejandre? Eh, no me acuerdo ahora, el otro chico, eh, pff, ahora no me viene el nombre. Bueno, los dos estaban estudiando veterinaria. Eh, Contera Alejandre, Conter Alejandre. Bueno, que eran amigos, luego se enemistaron, no sé por qué razón, y uno se quedó en la Sociedad canaria Española y el otro como colaborador de una revista. Terminaron la carrera. No sé lo que ha sido de Carlos, Carlos Contera Alejandre. No sé lo que ha sido de Carlos Contera Alejandre. Él estuvo aquí, estuvimos charlando, como lo he dicho, en un vídeo. Y Manuel Santimón se centró sobre todo en el Braco Burgalés. He visto en una entrevista que le hacen, y por lo visto publicó en su momento un libro, un libro muy cuidado, de tapadura, me parece, lo hemos cosido, y sobre. y ha estado trabajando mucho en la selección del Braco Burgalés. Y al parecer, pues lo han ido aligerando lo han ido perfeccionando para ser un perro menos baboso más activo, más resistente me parece que por ahí iban los tiros ¿no? bien, conoce de Mastines conoce de otro son gente que ha vivido el mundo del perro bien, pero ellos a su manera y yo en la mía ¿Eh? y yo en mi campo y en mi campo ellos nada o sea, no. porque yo estaba en esto y ellos no entonces ellos tenían ideas preconcebidas Ideas preconcebidas que no tenían fundamento ninguno. Y lo he, lo he argumentado y lo argumento ahora mismo. Eh, cuando a mí me decían, no, esto viene del alano. No, no, no, no, no. Y si han seguido todo lo que yo he venido publicando, que es real, que es real, de todos los cruces que se han venido haciendo de los años 80 para acá, pues me dijeron, que tenía que ver eso con el alano español? No estaba el alano español? El alano actual, el actual alano español, sí tiene perro de presa canario. Y de los míos, especialmente. ...y de otras cosas... ...pero que yo no tengo nada en contra... ...porque lo llaman alano español... ...y ahí le pueden meter para templar lo que lo que les dé la gana... ...ellos sacan su, su raza... ...y punto... ...y me he enterado hace poquito el dogo el dogo español... ...me parece muy bien... ...y los que lo crían sacan su raza... ...ya tienen su denominación... ...pues perfecto... ...pero si cruzan con perro de presa canario... ...no lo vendan ustedes como, como dogo español... Ni menos como, como perro de presa canario. No sé si quedan claros los conceptos, ¿no? Entonces, todo esto que se deriva, Manuel San Simón, que se lo llevó a Rudolf Severin a lo de Asensio... Eh, Alasasio, luego eso fue a Iron Bull, Iron Bull, Kid Sulu. Sulu a Portugal, me parece que hay otro criador también en Portugal que no sé cómo se llama, eh, Esparta, Esparta, ese que vi un vídeo, y luego Santa Morte y muchos otros por ahí, Presa Canario tradicional y venga con el perro de Presa Canario tra tradicional y no sé qué hay en la boca, todo eso es falso. Todos los que compran esos perros, ¿Eh? consciente o inconscientemente, yo más bien pienso que muy conscientes los criadores se lo han vendido como perro de presa a sabiendas de que no lo eran. Son perros tipo presa. Y le van metiendo lo que ellos les da la gana. Yo he visto perros ahí en ataque y algunos ataques suelto lanzado que no lo suelen hacer es predominio de pitbull. Algunos son prácticamente pitbulls. Y lo venden y se quedan tan panchos y hablan del perro de presa tradicional. ¿Pero qué perro de presa tradicional? Eso no es el perro de presa tradicional. Y esos comportamientos, esa forma de ir, no es. Esos huesitos, ese rabito fino, no es. Esa mirada, ese ladrido, no es el perro de presa canario. Ese caminar no es del perro de presa canario. Y ahora... Mi hijo me ha mandado, que lo tengo, ah, lo tengo en este móvil, me ha mandado un un mmm, un perro por WhatsApp que han vendido de estos pseudopresas canarios a Brasil la, con mucho blanco. De Quintzulú me ha dicho, bueno pues muy bien, oiga ya, Quintzulú cría eso, pues muy bien. Mañana si dicen que, el, que, que hay que criar otra cosa porque se vende, se meterán en eso. Yo no me meteré en eso. Yo seguiré con mi línea. El perro de presa canario. Punto. ¿Qué dice el estándar? Ya está. No hay más. Y si no, vean el vídeo número uno mío cuando hablo de las manchas blancas. Y Chío tenía manchas blancas. Pero yo, yo ya expliqué ¿eh? de dónde venían las manchas blancas de mi perro Chío. Del padre que fue comprado, Antonio, Antonio el Carpintero, en San José, en Gran Canaria, que era cruce de Bull Terrer, American Stafford y no sé qué más de América, digo de Mastín Napolitano. pero serían para pelear. Pero yo seguí esa línea, no. ¿Que ese perro me dio algunos cachorros? Sí, pero yo lo dejé en mi criadero, no. Nadie podrá decir que sí. Chío segundo fue a, parer, a parar a manos de Luis, Luis Vera que luego, por razones que no viene acuerdo, se convirtió en un enemigo acérrimo contra mí, persona. Cuando él, donde mamó lo de los perros fue aquí, y de donde se llevó un par de perros fue de aquí. Y ese se empeñó en comprarlo, y yo le decía, no es lo que tú piensas que es este perro. Y me lo pagó, me lo pagó con trabajo, pintando perreras, 100.000 pesetas, se lo llevó feliz y contento. vale Otro, ese era Chío segundo me parece, y el otro era Chío dos Hijo de Chillo también. Se lo vendía un chico gomero, un gomero, que es de la, de la isla de la Gomera, que tiene un restaurante aquí eh, cerca de Taco, de por ahí. Bien, pues ese perro se lo vendí yo, no me lo quedé. Yo seguí con la línea que yo pensaba que era la adecuada, la del estándar. Calzado de blanco, sí. Algo de blanco en la frente, sí. Que no invada la trufa, sí. Corbato, acollarado... Pero yo, como he tenido preferencia, predilección, por la, el manto más sólido, me encanta que tengan algo de blanco en las patas. Me encanta. Ahora, si no lo tienen, no pasa nada. ¿eh? No voy buscando eso, sino que yo voy buscando el prototipo racial. Desde el, punto de, el prototipo morfofenotípico y comportamental. El instinto de guarda es lo que más preocupado me tiene. ¿vale? Bien, entonces, retomando el hilo otra vez todos esos perros que se han estado generando, que se han estado criando y vendiendo, y se seguirán criando y vendiendo, que le vayan poniendo otro nombre, que se asocien, lo que quieran. pero no perro de presa canario, porque yo no voy a parar de denunciar ¿eh? y de informar de que esos perros no son perros de presa canarios. Paul Meyer es un hombre inteligente y conoce bien el ramo del adiestramiento, como él lo tiene enfocado con su tipo de perro, que me parece perfecto, y no tengo nada que objetar, muy, muy terriers, muy lo que sea. Eh, por lo visto, según me comentaron hace tiempo, él ha hablado muy positivamente de mis perros, no porque yo le lo hubiese vendido, sino de lo que él compró aquí de Paul Meyer, de aquí de los de Roberto de Tauco. Eh, y por lo visto le ha funcionado muy bien. Pero bueno, él luego sigue su línea, le mete otras cosas, eh, y pero lo, el problema es que lo vende como perro de presagrario. Está fuera del estándar con lo que selecciona y con lo que le mete. Pues llámele de otra manera, porque no lo son. Ni tiene papeles de eso tampoco, porque él, por lo visto, tiene algún. algún los inscribe, no sé cómo, en otro. no sé. Manuel me estaba enseñando en database, no sé, yo de eso no entiendo nada. Bueno, pues nada, no quiero prolongar más este vídeo, quiero que quede bien claro, que queden bien claros los conceptos. Y haré otro vídeo para centrarme más en el adiestramiento. Hablaré de cómo yo he estado adiestrando desde el principio hasta nuestras fechas al perro de presa canario. Y hablaré también de cómo trabajan esos perros y cómo se comportan esos perros, que en realidad lo acabo de resumir, ¿eh? como terriers, como pirañas, pero no son perros de presa canario Lo siento mucho por ellos. Bueno, lo siento mucho no es una forma de decir, ¿no? Eh, es un problema de ellos, pero que lo llamen de otra manera. Pues nada, un cordial saludo. Eh, lo que se me queda del tintero, pues ya lo iré exponiendo porque me, me vienen a la cabeza más cosas relacionadas con esto, pero en fin, ya lo haré en otro vídeo para que este no se haga demasiado largo. Un cordial saludo, eh, pongan un perro de presa canario genuino en sus vidas, eh, que les harán felices a ustedes y a sus hijos. Un cordial saludo.